hola a todos cómo están? me da mucho gusto saludarlos como había mencionado la vez pasada vamos a a nuestro segundo video del juego de Donkey Kong Country y vamos ahora a las Monkey Mines o en español a las minas mono y vamos a ver qué nos espera acompáñame en esta bonita aventura Entonces ahí estamos y vamos a Winkies Wallway. Entonces vamos jugando normal. Opa. Aquí quiero tomar. Quiero tomar... Ah, no pude. Opa. No puede ser Quería tomar la ramita Bueno, vamos de nuevo Ok Ahora acá Vamos a necesitar La ayuda de Didi. vamos sí. la ranita más sencillo si estás viendo este vídeo por favor dale like y compártelo en tus redes sociales puedes compartirlo en facebook ahora vamos a tomar balanitas. Delicioso. Oh. Nos salvó la aventura. sabían que el avetruz es un ave que no puede volar pero aquí le vamos a hacer ganas y esto es algo secreto por dos dice entonces nosotros seguimos Opa. las avestruces que, la que más podamos regálame tu valioso like me ayuda bastante y puedes también compartir el video en tus redes sociales como Facebook, Instagram como tú lo desees Dime en los comentarios si alguna vez has jugado este bonito juego. Míralo, una vida. Y ahora lo que se viene, esto sí va a estar bueno. Ya, pasamos el mundo. Vamos a un mundo que es un mundo tremendo vamos a minecart carnage bueno les cuento que carnage en español es carnicería mine mina. mina entonces vamos a ver por qué y cart es como algo de de, de carreras de vehículos pero van a ver que es tremendo este mundo tenemos que tener unos reflejos tremendos para poder pasarlo y aquí vamos aquí inicia todo tranquilo normal vamos saltando la idea es no chocar y no caer y quedamos tranquilos, vean hasta aquí no, no hay ningún problema todo bien oye, ah, no puede ser no puede ser, que barbaridad, o salte tarde pero este mundo altera los nervios y quienes lo hayan jugado me van a entender por qué infartante si no saltas a tiempo, pues te puedes caer. Ahí con unas completitas. Ahora sí viene lo mejor de lo mejor. Ojo. Que esos vagones sí que te palman. A ah, la vida. Pero bueno hay que concentrarse en pasar este mundo oh, casi oh, oye pasamos, ah, hasta me pique el brazo bueno lo pasamos, ese mundo me costó bastante pasarlo honestamente se los digo, ahora vamos a este nivel que se llama Bouncy Bonanza, vamos a ver de qué se trata, la idea es llegar al otro lado, al otro lado de, de esas minas donde va a estar el, el otro eh, el otro monstruo, por así decirlo recuerden que llegamos la vez pasada hasta la marmota, pero el siguiente el siguiente monstruo es como un flamenco de color rosado, vamos a verlo un poquito más rápido Bananitos Ponme en los comentarios si te gusta esta fruta El banano Aquí. Ah. Aquí no debemos dejar Que se nos caiga esa esa rueda aquí bajo con ese aquí eliminamos a ese y... y saltamos un poco y continuamos más adelante vamos a encontrar aquí esta es otra rama ¿eh? ¿Se acuerdan que en el, en el, mundo, o en el mundo anterior eh, era un rinoceronte? Ahora en, este, en estos niveles lo que sale es una, es una rana Oye, la rana se me fue Opa Va a estar un poquito más difícil la situación Pero bueno, vamos a intentarlo era un poquitito más difícil. Opa, lo pasamos. Oye, ah, casi me da. Ah, a ver qué pasa. Ah. El punto que eso lo hice. Ah, me hace falta una. No tomé la, la letra K. Me faltó. Vamos a ver qué pasa. Ah, se pone más difícil. Y casi se me va. Ahí bueno la idea parece es llegar a ese barril vamos a ver oye, oye, ah, me caí no dale like porfa si te está gustando y aquí vamos de nuevo y vamos de nuevo mm. y volvemos con la ranita pero con esa ranita hay que tener bastante cuidado también Oye, también me caí Este mundo no pareciera Pero Tiene sus detalles Vamos a ver Tengo que traer esta llanta Para poder saltar Otra vez con la ramita, y vamos de nuevo acá. sencillo. Yeah. ¡Opa! ¡Qué barbaridad! sobrecayéndome me vivo. Honestamente con la ranita es más sencillo. Por eso vamos a ir tras de ella. ustedes notan he perdido las vidas no, no porque más que todo es porque me caigo pero no por los enemigos y vamos de nuevo vamos de nuevo muchachos ahora sí Se me va la rana, lo que ya lo pasé, muchachos. Ah, no, todavía no, todavía no. Ah, ok Entonces, mira, la idea de esto es Disparar en el barril En la dirección correcta, vamos a ver Uy oh. oh, yeah. Bueno, ya, al final oh. Lo pasamos De Bouncy Bonanza Vamos a Stop and Go station en español es estación de de ir y alto o de sí de ve y alto y es muy difícil tengo que ser muy rápido y van a ver por qué tengo que ser bien rápido ven esos cositos Eso no lo puedo eliminar, esas cosas raras. Y son bien rápidas, les cuento. Oye. Uf. Oh. Un oh. descansito. Oh. Uy, ay, oye Ah, qué me pasó? Me confundí Bueno, vamos de nuevo Oye Okay, vamos a cambiar con D. Oye, de nuevo. Uf. Oh, D, qué bueno. Oye, oh, ya no, muy tarde, muy tarde, por eso les decía de que eh, hay que ser rápido en este mundo. Lo bueno es que ya quede algo avanzado. Uy, no hombre, qué pasea Bueno. Uy, eh. ¡opa! Un mal cálculo. Tenemos de falta la O. Ah, me faltó la O. Mm. Aquí sí que tengo que ser preciso. Uy, se los dije. Como pueden ver, este es un juego muy bueno. Buen, buen juego. Para qué... Buen buen juego. Uy, uy, qué es eso. Me salté con fuerza. Puedes compartir. Oye. Puedes compartir este. Este video. Oye, con quien quiera. ¡Uy! Uh. Uh. Uh. Uh. ¡Ah, no, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, casi lo paso! Opa, aquí es lo difícil Uff ¿Ves? ¿Qué paso de viaje? Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo con Didier, ¿no? Uh -huh. Uy, no entiendo por qué me caigo Ahora con este. Uy. <ríe> Qué barbaridad. Ups Aquí sí que Opa ah, La pasé muchachos Uy uh. No, que por qué ah. Qué bárbaro por si está a punto de pasarlo. ¡Ala! Oh. Este es el mundo que más me ha costado. Stop and Go Station. Vamos dirito, toma, Vamos con Don con Don King. Uy, uy, ala. Uf, podríamos decir que ya la vamos pasando pero no hay que confiarse uy uy ah. uh, la pasamos la pasamos ah, que costó ahora mire puedo hacer esto me puedo ir donde candy safe point o punto de de salvar de candy dice hi i'm candy con and this is my box bueno dice que es candy con que si yo quiero puedo salvarlo entonces lo único que tenemos que hacer es salvar ya yeah. ahí lo podemos salvar y le podemos dar ahí entonces vean de que de todos los mundos o los niveles apenas llevamos el 16% y donde están aquellas bananas amarillas ahí este, ahí es donde está el flamenco que yo les dije pero vamos a visitar a Funky's Flights vuelos de Funky y vamos a saltar ahí y ahí mismo y este es el Winky walk después vamos a Minecraft Garnage, y Bonanza Stompangon que me costó bastante Y vamos a Milton Mayhem, vamos a ver qué nos espera Ahí Ah, ya, ya recuerdo Toma Miren, vamos a intentar pasar este mundo Ok Pero este mundo Tiene sus cositas Así que, por ejemplo Vean, bueno, vamos a sacar a King, pero ahí había, ok. Esto es para sacar una llanta que está acá. Vean, porque esa llanta, porque yo sé que por aquí hay algo. Oh. Bueno. Aunque saben que esa llanta, yo creo que me la tenía que traer, oh, pero ya no está. Vamos a volver si a sacarla. Ya no en esa llanta había algo ah, y si ustedes notan esa ya te creo que era para esto ah, ahí está. ah ok tengo que formar la palabra reina. aquí no no sé qué pasó Creo que R es la última R La ventaja de un King es que yo puedo Puedo eliminarme A esos grandotes Con Didi, con Didi el monito chiquito No se puede Es un hoyo, estamos en diri tenemos aquí el TNT. entonces vean, esa llanta que ven ahí es para poder ir hasta allá pero creo que vamos a necesitar ahí ves, se los dije y aquí hay que ir una una ranita ¿eh? con 100 bananas hay una vida 100 bananas son una vida, por eso aquí, ahí acabo de obtener una vida. Oye, ¿qué pasó? Ah, perdí la rana. Qué rana, ¿no? Bueno. Nosotros continuamos. acá muchachos pero allí perdí una vida oye uff es imposible no importa y vamos a buscar vamos a buscar la uh, oh, y vamos a buscar la ranita estoy perdiendo vida muchachos pero bueno, vamos a seguir intentándolo se me cayó no creo que voy a pasarlo oye, lo pasé vamos con la pues ¡Es increíble! ¡Increíble! ¡Uy! O sea, si me toca la cola, me muero. no le espero acá no. vamos a tratar de llegar hasta el flamenco He avanzado bastante, oh, no puede ser, no, no, no voy a tomar la rama, eh, okay. y pegue. Uy, ya uy, la estaba a punto de agarrar, la Didi. Bueno, con tres vidas vamos a intentarlo. Primero elimino eso. Me llevo la llanta, la espero. Uy, no puede ser. Uf, uh, error fatal. Uy, una vida. Uy, Oye. uye, uy, uh. ah, como agarro me bueno. Uy, oh, no, no, hombre, qué bárbaro. Uy, listo, perdí Perdí muchachos Ni modo Aquí termino el juego ya Gracias por haberme acompañado